si vas al sur allí estaré quiero que sepas que te amo te llevo dentro de mi alma donde quiera que estés yo no quiero que dudes de mí Seguro que vas a saber quién soy. No miento, pero yo te amo más. Si y alguien pretendiera amarte más que yo, lo retaría primero a combatir el dolor el temor, la exagerada negación y el sufrimiento. Temor es cierto en las cosas del querer, pero también cuando se habla o se busca la felicidad en el amor. Pareces a una flor La que más quiera Bonita flor de tulipa Las palabras que salen de mí No sospecha quién soy yo fui, Pero sé que salen así Como el aire esto las lleva un mensaje no más para ti, oh mujer. El amor que siento por ti en verdad es como el sol que nos da su calor sin condición en las garras de un ave. A poner una flor y un mensaje de amor bonita flor de tulipa